Ash, dime que mataste al piloto. Estoy en ello. Deja tus de una buena vez. ¿No puedo divertirme mientras trabajo? No cuando tu trabajo es malo. Entiendo. Ash, fuera. No te preocupes con el precio que le puse a su cabeza. Podrás comprar todos los juguetes que quieras. Sector 4, Charlie. tomen cargas de la 21 hasta la 29. A todo el personal de IMC. Les habla Ash que debido a su de la vida me vi a morir todo el complejo piloto no sé qué hiciste pero unas explosiones debilitaron el brazo de manipulación estoy libre. la evacuación inmediata este lugar se está cayendo sugiero que nos vayamos no estás lejos de mi ubicación marcando tu interfaz Bastante peligroso, sugiero que te embarques piloto. Grande. Está en un peligro, peligro. Apertensia, detecto daños en el Tengo una salida más allá del domo. Revisa tu interfaz. Lo no siento, mi noto, pero hasta aquí llegaste. en tu cabeza, piloto. ¿Vivo o muerto? Eso hace que valgas algo para mí. Comen. Espero que no tuviera más peticiones. Ese tiempo ya pasó. La victoria requiere confianza. Algo que parece que te falta, piloto. Grandes daños de sí. silencio. Reliquen peligro. Núcleo de fuego listo. Núcleo de fuego listo. Sí, estamos a un paso más cerca de tu fin No debiste hacer eso, piloto ¡No! enemigo? Cierre de seguridad ¿Pero? desactivado Acceso a la superficie autorizado Piloto, se desactivó el cierre de seguridad Sugiero que te vayas por el túnel Piloto, he decidido que no debemos tomar más atajos